¡Es mía! ¡El poder es solo mío! Deseo que no tengas ese ridículo peinado. Deseo no haber dicho eso. Hoy presentamos el fantasma.